El Club Natación Las Palmas ha sido un referente en el fomento e impulso de las capacidades de sus socios. Desde el año 92 ha trabajado para que las personas con discapacidad pudieran realizar sin barreras las actividades deportivas de natación que deseaban. Por el impulso a la participación de nadadores canarios en las competiciones nacionales e internacionales, por valorar las capacidades y hacer de su lema, nadie sin saber nadar, una filosofía de trabajo en pro de la inclusión, se le concede el Premio Gran Canaria Accesible 2015.